Bienvenidos y bienvenidas a este mi canal de Juegos, Chiste, Música y Reciclaje Yo soy Diego Reciclado y el día de hoy vamos a construir un auto reciclado con botellas plásticas y ligas o gomas Los materiales que vamos a ocupar para construir este auto son Dos botellas plásticas muy fuertes Dos palitos de madera o palos de pincho 7 ligas o gomas de elásticas 5 tapas plásticas También para construir este auto vamos a necesitar Un estilete Un punzador o desarmador en preferencia estrella Una tijera Silicona líquida o silicona caliente Para construir nuestro auto de ligas, lo primero que vamos a hacer es tomar la botella más fuerte y con la ayuda de un adulto vamos a recortar la panza de la botella. A continuación, con el punzador o el desarmador, vamos a hacer los huecos para nuestras llantas y los ejes. A continuación, para colocar las llantas de nuestro auto de ligas, vamos a tomar nuestros palitos de madera y vamos a pasar por los huecos que colocamos en el punzador con el estilete vamos a cortar en la mitad de nuestro palito A continuación con el punzador vamos a hacer huecos en nuestras tapas que serán nuestras llantas del auto. Colocamos la llanta en nuestro eje hecho con el palo de madera. A continuación, colocamos las llantas de nuestro auto. Para que tu auto te quede más chévere, puedes cortar los excedentes de la madera. Y para que tus llantas tengan mayor movimiento, puedes agrandar el hueco de tu eje. A continuación, con el palito sobrante de madera, vamos a construir el eje de nuestra hélice para que nuestro auto pueda moverse. Con la ayuda del punzador, hacemos la entrada a nuestro eje. A continuación, con la ayuda del estilete, vamos a hacer una pequeña abertura para que las ligas no se escapen. A continuación, tomamos una liga y la cortamos. Tomamos tres de nuestras ligas y las colocamos de esta manera. A nuestro palito con el estaje abierto lo colocamos las tres ligas y con nuestra liga cortada ajustamos. a un adulto que nos ayude a amarrar. A continuación colocamos nuestro eje al auto y con nuestras tres ligas sobrantes las colocamos de esta manera, una por una. Para que nuestro eje de la hélice no se salga, vamos a construir un tope con la última tapa sobrante. Y a continuación, con nuestro punzador o desarmador, en preferencia estrella, le hacemos un hueco. Y pasamos a colocar nuestro tope. A continuación, ya puesto nuestro tope y nuestras ligas o gomas elásticas pasamos por la tapa con la ayuda de un adulto y la tapamos para que sostengan las ligas con la botella sobrante vamos a construir la hélice le pedimos a un adulto que nos haga un pequeño corte en nuestra botella y con la tijera vamos a cortar alrededor de la botella para construir nuestra hélice. A continuación vamos a cortar en forma de hélice y vamos a doblarlas un poco. Ya tenemos nuestra hélice A continuación con la ayuda de un adulto y nuestro punzador Vamos a hacer un pequeño hueco En la tapa de nuestra hélice Colocamos la tapa Y la colocamos en nuestro eje de hélice ¡Y listo! ya tienes tu auto impulsado por ligas o gomas elásticas